Tengo una empresa de tecnología ah, Es que ya. me gradué como ingeniero de software De hecho, obtuve el summa cum laude ¿Qué? ¿Eso con qué se come? Es el máximo título honorífico. Es que yo de eso sé poco un poco Ok, hablo inglés, español, alemán, francés ¿Quieres que te diga algo en otro idioma? No, así nomás Ok, estoy pagando mi tercera casa con lo que recibo de varios locales. Ay, mira, yo de verdad te acepté esta cita, pero, pero yo siento como que no hay química, no eres mi tipo, te falta como un sazón. Ven. Ay, no, no, mira, yo soy como loquita y no, no, no. Chao. <risa> Salvador, me tocó fue la leña, Ya la cómo así. Pues me tocó quebrarlo. ¿Cómo así? Pues. ¡Ah, ya! <risa> Por eso fue que me ganaron. ¿De qué? Me metieron a la cárcel. Estuviste en la cárcel y por allá me agarraron esta chamba. Ve. Ay. Toma un toalete. Oye, qué lindas colitas están las puedo acá. Prometo que nadie había la de abajo. oye. Tan lindo que hablas. Ve, dime algo lo digo. Es tocar una tética o qué. Ay, no. Oye. Aquí no. Vamos vamos un hotel. Pero no tengo gorritos para la piñata. Ay, eso sí lo entendí. Bueno, mientras nos atienden ustedes, pueden ir dándole like a la página, compartiendo el video si les gustó y suscribiéndose si están en YouTube desde su celular, solo es poniendo el dedo acá y ya quedan suscritos. Y aquí les dejo el canal de Si Sí señor, para alquilar una pieza con medio pollo y gaseoso, por La favor? misma de siempre. ¿Cierto?